Bienvenidos a este curso de capacitación docente en entornos virtuales. En esta oportunidad voy a explicar cómo restringir el acceso a determinado grupo de alumnos a un foro en el aula virtual en la que estén matriculados como profesores. Deben seleccionar la herramienta que activa el modo edición. Luego vamos a elegir una de las secciones en las que dividimos el curso que será en la que alojaremos el foro. Presionamos sobre la caja de diálogo que nos permite agregar una actividad y elegimos la alternativa Foro. Completamos los campos requeridos por la herramienta. Presionan el botón que dice Restricciones de acceso. Eligen la opción verde que es la de grupos. Luego, seleccionan el grupo al que quieren permitirle participar de la actividad. El último paso de este procedimiento es guardar los cambios realizados. El foro será accesible solo a las personas que conforman ese grupo. Esta restricción puede ser utilizada para todas las actividades que configuren en la plataforma. Muchas gracias. Universidad de Buenos Aires, Facultad de Psicología, Subsecretaría de Educación a Distancia.